Neto, yo no sé qué vamos a hacer. No me comienza a mencionar gente. Dime, yo no sé qué vamos a hacer con nuestro Big Papi. Yo siento que esta mujer está buscándole hacerle un daño a Big Papi es porque le quiere hacer un daño, es obligado. Ella lo que quiere hoy, destruir la carrera de Big Papi. Esa mujer lo que quiere es eso. Y yo me estoy como incomodando. Esa mujer lo que quiere es destruirle la carrera al Big Papi. Oye lo que solicitó ella. Ay, Dios mío. Al Ministerio Público y a las, las autoridades. Que le hagan una prueba, un test de droga al Big Papi. Neto? La ex pareja de David Ortiz ha solicitado... Al di, a la institución del Distrito Nacional que se le practique un examen toxicológico al jugador de las medias de los medias eh, rojas de Boston Big Papi. Imagínese usted que Big Papi se haya fumado una marihuanita tú ¿Saben Checha? Big Papi fumaba bu, bue, abajo. Sí, bueno, pues. no me hablo de Checha cuando sí. hay droga. No me hablo de Pero Checha. Digo, nada de eso. ¿no puede Big Papi de un, un de un mundo abierto como Estados Unidos, un ejemplo. Ah, también. Y viene y se fuma un, un, una marihuanita y venga esta señora a solicitar esa prueba a mi papi, que no creo, mi papi es deportivo, el tipo no usa nada de tipo de vicio. Lo más que puede decir mi papi, tal vez sea alcohol. Y viene esta señora a solicitar eso. Y vamos por un ejemplo que es de positivo. que Dios no lo quiera, que ojalá Dios no lo quiera. ¿Ya se jodió mi papi con la Paisalón de la Fama? ¿Se jodió mi papi ahí mismo se jodió para el Paisalón de la Fama? Increíble, Entonces yo no, yo no estoy entendiendo cuál es el punto de ella. Cuál es la forma de ella dañar a una figura nacional y un héroe, un, un, un tipo héroe dominicano, como es el, David Ortiz, papi. Increíble, esto es increíble, Dios mío. ¿eh? el daño que quiere hacerle en esto. el daño. Ella está empeñada mujer, en hacerle la, la daño mujer, a mi papi. La mujer, mujeres. Un camino. No. Así ¡Ay, no. Es ella! ¡Ella es! ¡Ay, Dios mío! No, la gente que decía, los filtros de Instagram, que ahí no había filtro en esa entrevista. ¡Ay, Dios, Entonces, Dios mío! Entonces... No yo no entiendo. Pero esa no es ella, ese es la hija de ella. No, esa es ella. No, no, eh, ok, con filtro. Ahí está, con filtro. Sin filtro. No. Con filtro. Eh, no, no, no. Pues Sin no, filtro. No mismas, no. filtro. No son las mismas, no. Con filtro. No son las mismas, no. Con filtro, con filtro, con filtro. ¿Con filtro? ¡Eso! No son las mismas. Te vi con... personal, ¿cómo es? No son las mismas. Te vi personal. Hola, hola flaco, ¿cómo estás? ¿Eres tú? Déjame ver cómo te ves ahora. Vamos a ver cómo te ve bacano ahora. bacano, ahí. El Mi papi. papi. ¿Quieren hacerle un Ay. año. No no, la la mima, no, no, es la misma. Es la misma, No es la misma, José Luis. Es la misma, es la misma. Una con filtro y otra sin filtro, tú? ¿no? Una con filtro y otra sin filtro. Una se ponga la mascarilla que le conviene más. No, no, eh. no. Porque no, no se pare. No es la misma. Neto, ¿qué es la que la misma. Que no es la misma. Una tiene filtro y otra no tiene filtro, Neto. No es filtro, es la gordura que ya la otra está magoya. Pero Creo que es? es ella, esa es ella. es ella. No, para mí no es la misma, no. No, ajá. Vamos quieres? la gente que llame si es la misma. No, con filtro. Ahí está. Oye, ahí está sin filtro. Ahí está. No filtro a que nadie lo mismo. Ponme el número ahí, la gente llama a ver. es eh, la, la, la misma, Neto. No. Con filtro y sin filtro. Me equivocan ahí. David, ya hay, no, es difícil decirte algo porque, mira, hay, erro, hay errores en la vida, Neto, que salen caros. Gloria a Dios. Hay errores que salen caros, caros, caros en la vida. Yo creo que ese es el error más caro que David te ha pasado en su vida. Él es lo peor, peor que los Yankees. Peor que los fanáticos, los Yankees. Eso es difícil de decir. Porque lo peor que hay son los fanáticos de los Yankees, perdón. Y los de la <risa> Pero, mira Jorge, mira, Jorge Luis, mira, Jorge Luis, mira, a veces se va, eh. Yo nunca Boston me, está, me puesto está débil, una de los Yankees. Por cierto, hoy es juego de NBA, no quiero lloraderas si hoy LeBron vuelve y gana. Entonces, como sigo diciendo, David, de verdad, de verdad, eh... Tú tienes que, que ponerlo en, man en mano de Dios. Hay que ser lo único que dejarlo en mano de Dios. Qué ore, qué Dios ore. sabe, solamente Dios... Arrecia ahí, sí David, arrecia sí ahí. ¿Tú sabes quién es Emilio? Emilio. Emilio también va. ¿Para ¿Para <risa> no, no, no, no, no, no. No, que cómo... cómo. Claro. ¿Qué? Eso es que él no quiere estar con ella. Y ella está para él. Ella está para él está buscando toda la forma de estar para David Ortiz. La, la vida a David Ortiz. Así, ¿no? ¿no? No podemos seguir con esto, David. Tú eres un héroe nacional. Pon y, eso en mano de Dios. Y, Pídele y, a Dios. Da rodillas. ahí, David. Arrece ahí. Como Arrece dicen, ahí. Como dicen los, los, los rabacucos. Emilio. Emilio. Los rabacucos. Y buscar una forma porque... Dios, imagínese usted que ese test haga positivo. E ese señor, lo que tienen que darse en Boston, allá donde él vive, y mandarle a los abogados aquí que se coman esa loca. Neto, aire, Neto, por pues cierto, ¿preparaste tu, tu traje de baño? ¿Para qué? Pronto lo sabrán. Cuando vean los osobrosos directamente de Jash Roja Café. Hey. ¡Eh! ¡Ay, Neto no, flow. no, no me, pongo una dieta, eh, me pongo en dieta. Saludo a mi amigo CC. CC, de lo mío, te voy a mandar el tema. De, de, de, no, no, no, no, no, no. Eso tiene que decirle. CC, tengo mi traje de baño pues. No, a, con CC me voy yo en la jipeta. <risa> ya sabes, CC. No me deje <risa> No mire, no mire. Ma, neto, en el aire, por favor, okay. mándale un saludo a CC que ya tú tienes tu traje de baño. Puesto CC, prepararte? estoy ready, estoy, tengo la licra ya que me voy a poner para allá, me voy contigo y, CC? Y, y tiene tu, tu snorkel, claro, o, tengo tu, lo que tú dijiste que no se pronuncia ah, y también tú tienes tu, tu inflable, tu mi inflable. Estoy Atención, y, CC, y yo me porto bien en la jipeta, Atención, ahí, cc. Que, que él hasta atrás en la jipeta va, él no claro, se marea. Yo no me mareo y si voy a vomitar, vomito en el suéter y me voy a caer. Sí, sí, sí. Señores, vamos a finalizar el programa y como siempre despedirlos con el falla. Así que nada, nos vemos mañana. Y si tú no estás ahí, es porque tú no tienes video. <risa>